Y hola, hola con y Javier, con mi amiga Lizeth, con mi amigo Piero, Adriel hey, bueno. y Alonso que se ha ido, que es un nuevo integrante de la familia, de los youtubers de ellos se van Así que pues chicos, hoy como ven en el título del video vamos otra vez a compartir pantalla del Piggy, que pues bueno, es uno de los juegos más favoritos de dale. El, dale. El así que ya vamos a compartir pantalla para empezar esta ...lo que es la partida de este juego que a todos les gusta, así que pues jugar ¿Por qué no me carga? que okay, chicos, pues bueno, como ven ya estamos aquí en, dentro de Piggy... ...así que le vamos a dar unas partidillas de traidor. ¡Sí! Y yo voy a coger la pistola... o oh, si no el ladrillo va a creer! Que soy yo como siempre... No, pero es que chicos, a mí me dispara... ...es que es estresante, o sea... ...no, no vayan nunca no, con no, José porque no. es que lo mata como Párenme, si no hubiese me me un me. mañana me esparan, ah, mira apuesto a, a que me dispara dispara ¿Párenme? es que me es me que está me... si yo, yo a te voy, te voy te a intentar descubrir no, quién es no, el sé no tengo balas bien bien no me no me de bien ¿Y nadie? porque toda todos me de mí? eso es mm, injusto. No Liz, soy yo. no me, yo. Mate. Liz, yo estoy no me, me mates. ¡Es Javier! y yo no soy! Sí, yo tampoco no, soy. No, Entonces es Rafa. ¡Ay no! Por. No me, mates, me es Javier, Javier, Javier, Adri, no me mates, Javier, no me mates. Es Rafa. No, Rafa. Mates. Prate, primero déjame descubrir si ¿sí, es Rafa. ¡No, Lizette! ¡No, yo no soy! <risa> ¡Pedro y <risa> <el> Pony! <risa> de Javier, digo de Javier, de Licete, voy a matarlo sí, sí, sí, sí. <risa> no, ahorita no, no. Sí, no mirar... no, no, oye, oye, no, oye tengo los ojos de color azules sí. no, de oye, así, ¿sabes no, qué? que los personajes no, tienen algo en común que si el puntito pero... del ojo está de color amarillo son los que ayudan a la sociedad de las skins eh, y tienen qué, el puntito qué, amarillo qué, qué. Play. Chicos, bueno, okay. un ratito, hagamos un corte y voy a dejar de compartir. Porque, pues bueno, lo que le quería decir es que siempre. Parte al canal para tener más notificaciones. Así que, pues bueno, chicos, otra vez, perdón por el spam que he hecho. Si un like. Hago mucho spam. Ah, no, se sí, ha unido un amigo, bueno, no, un amigo ya, el que dejable el pesado del. Bendito Julian, yeah, yeah. que es un amigo de la escuela Así que después de esto lo voy a, de... voy a decir que estamos oh. viendo... Chicos, chicos okay, una Chicos, subs okay. ¿Recordáis que la otra vez Nosotros a ver, íbamos a decir que lo íbamos a trolear Y que le íbamos a sacar de la misma? Pero no salió Eso es lo que vamos a hacer exactamente el día de hoy Con lo que sí, le vamos sí, a hacer sí, el... sí, sí, sí. Chicos, así que y si quieren más cosas de esto, de esto, solo quería. suscríbanse y dejen like Y pongan la campanita para que alguien no me mate si es él o si no es él y ¡Yo no soy tú! ¡Yo no soy tú! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Chicos! ¡Montanme ya! ¡Es un salto ¿Quién, ¿Quién es? Javi, Javi. No soy. Sí, Javier. Javi, no, salte no, soy. y hagamos un wow muy wow. Mira, este alice no me deja pasar. Me mató la alice y vamos a hacer un wow muy wey, Me mató la alice. Me no mató la alice. Mira, oye, oye, oye mira, mira, mira, mira, mira, mira, eso chicos, chicos y le vamos a decir a nuestro no querido amigo, mejor dicho, a nuestro peor no sé. Ok, chicos, al parecer si ha... Adiós, chicos, me vi? voy al infinito y más allá. Chicos, al se si ha salido el juego, por lo que tal vez lo vamos a invitar. Y al parecer como ven, está en dos cuentas, que es la de FernaFlo y en la de Julian XX, Así que a la la chicos, así podemos hacer la una pausa. Y la ¿Qué? Esperen. ¿Qué? fuiste? ¿De No, no, no, no, dale traidor ya me quedé, no, no traidor traidor me quedé traidor traidor traidor ¡Traidor! Dieu ¡Traidor! Didu ¡Traidor, dale, sí, traido, tra gracias en este maravilloso juego que... no, las... yo... favor, en este life, necesito... life, life, no, no, no, no, no, no, por no, no, no, no, no, no, like like. like like like no, no, like porque no, sé no sé, necesitamos estar en YouTube, no sé. Ah, ni me cogieron la pistola, ¡Déjame la pistola. No, bueno, ya me voy a decir. No, no, mi no, mi no, mi yo mi mi yo mi también me mi voy, mi yo mi también me voy, ¿no? Yo, yo no quiero saber nada, ya me voy. No, ¡Fuego! no, a mí no me, me mata, por favor, que se ve sin querer sin querer, perdóname. Oigan, chicos, ¡Oh! en el chat, los peores amigos de la historia, de en el, el miento, chat, en el chat, sí. voten los peores amigos de la historia. No, perdóname, perdóname, no me mates, usted quiere intentar matar al que queda. Es que voy a decir, mírame, mírame. No, es que Mira, quiero matar al Yu otro. Julian, Julian Hacker va a sufrir. Y yo... No me vengas a matar. Ah, bueno, yo no me maté, me oh mataron God, I got, I got, I got, I got... Y yo lo maté me... y, y me viene el, el abuelo O los otros que los maté a pistolas no fumados. Chicos, como ven, ya se va a unir nuestro enemigo, Julian. Que es una no, caquita Kukan, se, se el... llama Kukan Se acaba de unir ayuda Ahora sí, parece que Kukan se llama Kukan, que... dile Kukan ya sea que no la caca, ya. Así que como ven ya están aquí Julian. Estamos grabando un video para YouTube. Y parece que esto es una, una caquita que se esconde. ¿eh? Oh. <risa> Así que chicos, oh. seguimos en y este güey de aquí no prende ni la Ahora, yo quiero mi arma para mí, para mí, para mí, para mí. Yo la quiero para mí, para mí, para mí. Oh. Dejen coger la... Pistola, chicos. no me maten. Chicos, déjenme. No me ¿Quién maten. ¿Quién tiene la pistola? No no A ver, yo no la tengo, no la tengo. No me maten. La he no, no cogido, he cogido. No me maten. ¡Es un ¡Es un ¡Es un ¡Es un lice! mata la ¡Sí, mata ¡Es ¡Mátala ¡Mátala! ¡La un lice! ¡Mátala ¡Es ¡Es Sí, sí, sí, eres libre yo soy. Prende la cámara, soy. Soy. Ya no puedo. Dios, yo le prende la cámara. Prende la cámara, que estamos en cuidado de YouTube. Pero señor, si yo, es, que, es que. Prende yo, la que... cámara, rápido. Me quedé Ay, ah, chico, no, no me quede pugliao. No, Oye, no, me caí, no, me caí al vacío y más allá. Chicos, ¿por no, qué les le voy a demostrar que yo tengo, sí, sí, tiene el ¿sí? arma para mí? ¿Y ¿Y ¿Dónde está la llave amarilla? Te caí al vacío y más allá. Yo que no, creo ah. que José Taylor. A ver, déjame sí. ver, yo solo voy a sí. ver... Sí. El señor sí. las sí. las José Taylor. José. señor José Taylor. El José, José le vi el cuchillo. El José. Sí. ¡Eh, José, oye José, yo creo que es el momento no, ya, ¿verdad? Julian corre, corre. Sí, José no, es el momento. No, Juli, ¡Me mató. José, ¡Me mató. José, no. ¡El traidor José, ha ya pasado. es el momento, José, ya es el momento. José mató, no, es el momento. José, me mató, así. Es como ven, les dije que los iba a trolear a este querido bueno, no amigo, así que lo vamos a sacar de la reunión a Julian. <risa> y después, como viene el traje de no le es que o sea, no, he retirado nada eliminado. ¿eh? <risa> <risa> ya no, chicos, como porque dice, por porque me sacas vosotros, chicos, contestando. Javier, pues contéstale. Dice, por qué me sacas, yo pues contestaré. Qué. Abre, abre, ¿Qué abre, abre, abre. A ver, salió, pata a ver. Madera. Abre. No, yo le no no no, pongo, yo, yo Quiero la, la, la, la pistola esa, yo la quiero. No, yo la Pare, quiero. a A ver, dispara a mí para para yo ser el destino. espero, espero! ¡Destierro! ¡No! no. Ay, qué asco. no. Chicos, hemos ganado la partida. Bueno, me ha matado este de aquí. No, yo lo, yo maté a Piero. Chicos, ya están. Dile que sí, Javi. Me estoy diciendo que en, en, es muy Dile que sí. Dile, dile, sí no, dile. pero sí, sí Javi. Es familia, quiero... Ups, escriban en los comentarios si creen que Julian este es. ¡Mam! Y es sí, para mí. Pueden escribir en los no. comentarios y yo me voy de aquí porque no quiero saber nada del mundo. No, su no era eh, eh, eh. ¿Alguien me mató? Eh, no. Es, a mí, es, a Oye, no es vale a el es alguien venga, venga, venga, ¡No venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, y creo que Julian ahorita está de contra, que furioso, pero no sabemos ni dónde está Es ustedes chicos, no chiven, en los, no chiven a los amigos, eso no se hace, eh, sí, en... se hace wey. sí se hace, güey, sí se hace Tú No, no sí eso, se eso hace. no se hace, yo me voy a ah. sí se hace ya chicos, déjenme coger la pistola, es que estoy bugueado por este fuego. Ay. No, puedo no, yo no, no, no, seguro el traidor, seguro el traidor, seguro el traidor. No, tiene, el traidor, no, no. seguro el traidor. ¡Abre! ¡Abre la puerta! Sí. Déjenme coger la pistola. ¡Abra la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Déjenme coger la pistola ya! No, aquí va a el traidor. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Uy, no sé. Es que lo sabía. ¿Por qué no abren la puerta? Es que lo sabía. Es que lo sabía, chicos. ¿Por qué no? por qué no... Yo le digo a todos y me voy. ¿Cómo? Oigan, chicos. Oigan, chicos. Ahora sí. Y cada vez que. Que José no quiera agarrar la pistola de traidor. El que tenga la pistola, métete en el conducto y espera que él se meta para, para matarlo. ¡Ay, Dios mío! No. no, ya lo dijiste pues. Sí, ya lo has visto con tus propios ojos, cómo es de mentiroso el José. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, tío, tío, tío, tío! Como yo no soy, así que voy a invitar de nuevo! ¡Ay, ¿Qué vas a invitar a julián Sí, ah pero... No. Esta es ¿Vas no, a invitar al Julian? Para no. que está, está... Mate, te ti el Lío. ¿Y es Ariel? Mátenme. Mátenme. Mátenme. Mátenme. ¡Es Ariel! Mátenme. Mátenme. yo Ajá, pone a eh, Adriel. Y chicos, ahora como ven le voy a dar a unas partidas de bot para que podamos escuchar. y solo una partida oh. de bot. Y va a ser una partida de bot para hacer de que dejen de desconfiar Entonces, y, y chicos como Yo van Yo quiero. Y chicos, si no creen que le a bot, solo disparan ¡Ahhh! ¡Quiero arma! ¡Yo quiero arma! ¡Yo quiero arma! ¡Ah, bravo! ¡Yo quiero mi arma! ¡Yo quiero mi arma! ¡Ya abrí todo esto! Dispárenme, pues dispárenme. Dispara pero a ver si es, ¿Sí es verdad. ¡Dice! ¡Dice que me ¡Ya, voy. ya voy. ¡He ganado! escapado! ¡A mí! <risa> ¡Yo ya. a ¡Aquia! ¡Licetta, mi! ¿Y qué te no. disparé? No, no, pide, voy, pero... Pero, Pero no te pero mata, company, no, yo... no te mata, sabes que cuando estás así con la cabeza... soy yo, no, soy, chicos, no, no, ¡También! que no, es que, chicos, chicos que jueguen con no, no, no, no, con no, con este amigo Pierro, nunca juegan con el Dice que como, como él la única que sobrevive ya dice que sí. Oye, Lizette, está abierta la puerta. Escapé. Sí, pero no puedo pasar la puerta. Ahora no se... sí, pasa Lizette. rápido, pasa rápido. Escapa, es que la escapa, pepana... escapa. Le la bueno, oye, oye, vida. oye, José. José, todavía se sigue viendo por afuera el pasillo porque hay que hacerlo un poquito Yo más largo. Ya pongo que... A ver, Pueden Oye, calor. José, de... déjame primero hacer esto. Déjame no primero. ya jugamos otra cosa. No, no José. No. Yo ya me salí Chicos eh, ¿Qué ha puesto trampa? Disparen bien es quizá que esté disparando No, espérate, espérate ¡Ele está! El... ¡No! Yo no soy Diven sí, eso cosas por siempre ¡Es, es Javi! Hoy? Les había dicho que era el Javi Les había dicho muy bien que era el Javi ¿Cómo que Javi ha dicho que era el Javi? ¡No, ¿Sí? ¿Sí? tú la tienes no sé quién la no la te tengo pero yo quiero mi arma ahora no no quién lo quiere es asesino yo quería ¿Sí, diga diga José diga José es el asesino no si yo tengo la pistola mentira quién la tengo! a ver dispárame, pues no ah no sí sí sí dispárame José pues no, si que... valen todas las cerdas. <risas> Pórreme, ¡Ay, mira lo que, ya, eh, puta, es que al se ha hecho! ¡Ah! mira! ¡Ah! mira! ¿Qué mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ah! mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Okay. Déjame, a, a, déjame alargarlo un poco esto chicos, ah, entonces, con... chicos, chicos, le voy a dar una pequeña vista. No, espérate, espérate José, José, déjame alargar esto un poco porque todavía se sigue viendo no por afuera Le sí, estoy caído. dando una pequeña vista al mapa para que vosotros veáis cómo es mi mapa Y cualquier día que se quiera entrar solo recuerden que tienen que poner mi Bull mod y mi nombre de, de Roblox que es José a ingotar lo no tendréis en la descripción, como siempre. El covid COVID-19! Ahora déjame poner los NPCs de, de Bunny. ¿De ¿Qué Bunny sobre los no. sí, no. está bien. No. que está bien dale, dale, play! A ver, no. a ver, muéstrale a los suscriptores esto. ¡Muéstrale a los suscriptores! ¡Oye! Ay, no, ¡Oye, no, me faltó entonces, poner a Bunny. Ay, perdón. Ya no me voy a mover a mi a personaje porque sí, pero ya me voy a mover. A la próxima, ya con la llave, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, solo para mí, yo la quiero para mí. ¿Qué quiero? Oye, oye, que, que queda a Javier, que Javier se lleva la, la llave a María por otro lado. Ya le voy a dar stop no. game para el izquierdo. Oh. No, que sí, dale stop game, dale stop game. Pero si tú sigues así, tú ta, a ti te voy a reportar, ¿sabías? <risa> Rafaela, mí fai me fai estás culpando. Mira esto, por... es que odio, es que odio, Ya déjame culparme ya, <tose> es De déjame culparme, no porque agarré la, la, la, la que llave amarilla yo no sé lo que hacer, yo sí sé qué hacer, ya, sé qué hacer, ya, Cuidadu, cuidadu, cuidadu. Estoy ganando tiempo, ¡No! Me... Me, ¡Ah! me mata la pepona, me mata pepona, me mata la peponcita. No? Me me mate... Ya, por decirme eso ahora, te voy a reportar. A ver, <risa> me da igual. Eso, a ver, a ver sí comenzamos. Bueno, chicos, había un pequeño entrevista, así que volvemos y le vamos a dar. Oye, oye, José, mira, oye, José. Después de esta partida le enseñas a los suscriptores cómo es el final y le explicas de qué trata el final Okay chicos, básicamente el final <risa> <No>. <risa> okay. ¿Qué ¡Eh, eh, eh! ¡Puso trampas! ¡Puso que trampas! ¡Piero no se va con nosotros en este día! ¡Isad está abajo! ¡Y hay una trampa abajo! <risa> ¡Miren! Yo, yo caí en esa trampa, yo no sé. ¡No! ¡No, Piero! debía poner una trampa! ¡Debíe un no, poner una espero, trampa! ¡Debíe poner no, una trampa! Ni caen las Cuígame, trampas No, vénete acá, métete acá, Rafa, métete acá. Cuando venga le disparas, cuando venga le disparas. Sí. Ja, sí, no ven ven No, nunca no me a Necesitamos deshacernos de Pepa, así que, todos aléjense! No, ¡Mata a sí. la Pepona! Yeah. Yeah. Es el Que pues bueno, aquí como ven está Bunny y Doggy desinfectados porque sí, sí nos quería traer una sorpresa. Y es que... Aquí, aquí... aquí en el final... O sea, y en el final se es que trata que, que, que ¿cómo se dice? Que, que Doggy, que sí, pone y nos dan una sorpresa que Doggy y Bunny están vivas. Porque recuerden que Doggy fue infectada y, y Bunny está muerta. Bueno. Pero oh, nos dio una sorpresa. Y pues bueno, chicos, esto es básicamente el final de nuestro juego. Así que le vamos a dar de nuevo a Trilor, que es el modo más favorito de todos. Así que, chicos, vamos a dar... Es que yo quiero no soy ahora. yo quiero usar no, Trilor. Déjeme, yo quiero coger mi arma. Yo cojo la pistola, yo cojo la pistola. yo ¡No la pistola. No yo la cojo, yo la cojo. No, no la, no la abriré. Oye, ¿ya empezó Ya ay, man, no la logran, bueno. o sea, si la ladron. No bueno. Chicos, no, A ver, la... chicos, pongan el chat ahorita. La... ¿A quién, si pongo... ¿Quién no le gusta a las personas que la se cantidad... Si pongo la trampa. ¿La detesto? A esa persona, las detesto, a esas personas las detesto. ¿Qué Yo soy. Sé. Yo no soy. Ya no soy. O sea, déjenme la... No, yo, yo, yo. Una a ratita, yo pensé que había Así dicho no. Eh, no, tranquilo, tranquilo Todos tranquilos No les haré daño ¡Mamá, mamá! ¡Es Javier, es ¿Javier? ¿Javier? ¿Javier? Javier! No es Javier, entonces Voy a por Javier ahorita Sí, es Javier, Javier es Javier Él me mató Alguien más me maten, no me chivo, pero cuando mato a alguien no se chiven, ¿ya? Ok. okay. Oye, mi gri, oye, mi grito, ¿qué le suena a mi grito? Hace como... Oh. No me gusta. Ahorita estáis estando escalando. Oye, no, no, no. ¿y ¿sabes que Es como de toro, incluso... ¡Es Piero! ¡Es Piero! ¡No, es Javi! ¡Abra! Es, ¡Es Javi! ¡Ha puesto una trampa! ¡Es Javi! A por... No, déjeme que me cayó en la Yo no la puse. Yo no la puse. Yo no la puse. Yo no la puse. ¡Esa Reyes. F ¡Eh, ¡La pistola está arriba, es toda tuya! ¡Corre no, rápido! No. ¡Que el pie está distraído! ¡Corre! ¡Que el pie está distraído! ¡Te silenciado, corre! No, voy a pura, pura. No, no, no, no. ¡Corre! ¡Corre de ahí! ¡Troléalo, troléalo por la tela! dónde es la tela? ¡Troléalo! ¡Troléalo ya ahí! no, qué.! Y que ahí está la pepona, quédate ahí corre, tú, quédate pues, ahí que viene corre. por él. tú quédate ahí. Corre no, no. Claro. pero tú la claro, es que tú estás atrás, no la, pepona. Tú ah, tú no la pepona. Tú ah, estás menos, <ríe> <ríe> Ya jugué mucho. No, no, no, Chicos, no. como ven, ya vamos a despedir el video, así que le decimos, eh. bien, y, si y les gusta. mi habilidad de volar? Decirles saluda, yo soy Bucking, y hasta aquí el video de hoy. Chao.